Si cada cual cuida su quintidad, sin pensar en los demás, cuando necesita agua y una gota encontrará, yo no me arreglo solita, yo no me quiero arreglar, yo no me arreglo solita, necesito a los demás, si cada cual se yo me venía a buscar para irnos a la ya que vivíamos muy cerquita y al poco tiempo de eso me confesé que estaba enamorada veníamos de mi 6 años, 27 y 5 desde que su amor yo le digo que no Quien es un muy buen amigo pero ya no estoy hablando de ver. entonces yo me pongo mi primer novio, mi segundo novio seguimos siendo amigos, me hacía las pruebas de química porque yo no me un día decidió casarme con otro señor. ¿Qué le digo Se a casa, Sergio Sergio, vos que te gusta sacar fotos sacaría la foto, por supuesto, vino al casamiento, sacó fotos no, pero, luego me separé no funciona entonces vuelve y me dice y qué te parece si ahora es posible probamos no, no, no hasta que yo me vuelvo a enamorar de otro caballero dice como tantas personas, ¿por qué elegí siempre tan mal? Y en vez de elegir a alguien, te elegir lo que quiere elegir. Yo que es un desastre, como que te elegí claro, efectivamente un desastre, de de de pero antes volví a casar y volví a sacarme fotos. Tengo fotos de todos los casamientos de Patricia, menos de nuestro. ¡No! Venía con sus novias y le decía Esta es Pato, te presento a Pato, mi amor, imposible Imagínate las novias Hasta a mi novia me dice No, no, ya estoy cansada de todas las salidas, lágrimas Viste, que yo no, no, andaba solo a consolar a tu amiga Y entonces ahí empezó una, la parte oscura de la operación Porque él tenía novia, yo le llegué a decir a mis viejos Estoy saliendo con Sergio, que de hecho se dio y me dije, no, no, no, a este pibe lo cuidás te matamos. Claro, pues me conocían desde los 15 años los padres de ella también. Ah. Y así fue como empezó que me Primer año de mi vida. Sí. Primero fue la ilegalidad. Ah. Y, y en la luego ya le dijimos a todo el mundo que bueno, ¿ok? Había una tercera oportunidad en la vida, siempre. Claro, tengo... Cuatro... yo me la merecí, igual! Y desde de ese día en adelante, no sé si la tipa tú. fue una tipa ¿Ya? ¿Ya? que estuvo al lado de un que había a en un plan. Ser el amante de Patria es un torbellino. ¿no? <risa> es, este, acompañarla es, es muy fuerte. Es, muy fuerte. <risa> es un ejercicio de paciencia. Es un ejercicio de paciencia, ¿no? Es muy creativa. A veces, este... Para bien otras veces cuesta un poco más, pero no, no, la verdad que somos buenos compañeros, nos llevamos este, muy bien hace mucho tiempo, nos conocemos, desde, nos conocemos siendo amigos, entonces los dos conocemos las cosas que, las bajezas, las, las cosas buenas, conocemos los éxitos, los fracasos de cada uno, eh, los fracasos internos, los que no comparten no con nadie más. El caballero le dijo a mi padre: Me voy a casar con su hija, porque estoy enamorado de ella hace muchos años. Pero en realidad, Valeria necesita un padre y quién mejor que yo. es el padre de Valeria. ha dado sentido a mi vida, puede. hay un montón de otras cosas que hay que, que los dientes colaboran, pero fundamentalmente eso es lo que le ha dado más sentido. Uh -huh, gracias. Wow. Gracias.